Este nuevo tutorial, vamos a, voy a intentar explicar cómo funciona un programa parecido al de la semana pasada. Se llama PlayPosit. Bueno, para ello, lo primero que vamos a intentar es encontrarlo. Ponemos PlayPosit en Google y el primer enlace nos saca su pantalla principal. Yo ya tengo un, una cuenta. Le doy a login que aparecerían mis datos, pero voy a crear una cuenta nueva. Cortaré y enlazaré después con la siguiente explicación. Le damos a crear cuenta. Me salen mis datos, voy a ver si puedo quitar esto Y empezamos por la parte de arriba Tenemos que elegir si somos estudiantes o profesores Voy a elegir el perfil de, profe de profesor Voy a poner mi nombre eh, Mis alumnos me llaman Nacho Y... Continúo con el email Tengo suerte hasta aquí Voy a repetirlo otra vez A ver si me deja Y le damos a aceptar eh cuestiones es que no he encontrado todavía dónde está el traductor, o sea que lo siento por los que estén como yo, voy a darle a sexto, octavo, no sé si corresponde con las categorías americanas, pero bueno, por ahora me da igual, voy a elegir las eh, lo que se supone que imparto en el colegio, lengua, y le voy a dar a este que me dice que más o menos que me gusta crear vídeos y presentaciones me salto esto y ya tengo la pantalla principal de Playposit. bueno, ahora seguimos ya estoy aquí otra vez bueno, como ya me he creado la cuenta vamos a entrar con ella quito la de antes eh, me imagino que ya la tendrá aquí almacenada y entramos al entorno principal lo normal es que naveguemos con esto, esto es muy parecido ¿Vale? Son más o menos sinónimos, aquí hay una que no vamos a usar, que es la funcionalidad premium, bueno, yo por ahora no la voy a usar con lo que hay, creo que es suficiente. Aquí vienen vuestros datos, que si le damos podemos editar, nombre, que el, el rol que usamos, si somos profesores, si somos alumnos, si somos eh, directores, el nivel, eh, el área que damos, lo que vamos a hacer con esto, el nombre del colegio, este código de aquí es importante, que también aparece aquí, como veis. Es un código que tenemos que podemos dar a los alumnos para que se registren directamente con él. Si al, en, la, en el momento de registrarse ellos le damos este código, pueden ir directamente a la clase que ellos quieran que a la que quieran que se le asigne. No tenemos que ir nosotros uno a uno haciéndolo. Eh, y aquí hay una opción de Google Classroom que seguramente sea muy interesante para más adelante. Bueno, yo no voy a modificar nada que ya lo he modificado. Tenemos aquí, yo ya tengo unas lecciones aquí que he ido mirando por si acaso para no tardar, para no tardar mucho. Tenemos aquí la, la zona de edición de vídeos, ¿vale? Y aquí eh, podemos hacer varias cosas. Si le doy, tenemos aquí los vídeos que, que tenemos ya trabajados o que tenemos seleccionados. Y aquí podemos buscar los vídeos en vez de hacerlo nosotros, podemos ir a las bibliotecas de internet y buscarlos. Hay una diferencia con esta y con esta. Esta busca en Youtube, en Vimeo, en canales, en canales de internet y esta busca vídeos al azar por internet. Eh, a mí me gusta más esta porque viene más ordenada. Vale, entonces si le ponemos aquí por ejemplo, no sé, que he puesto antes, matemáticas... te busca vídeos de matemáticas eh, podemos ver un previo con lo cual vemos la duración del vídeo, una hora y cuarenta es excesivo si lo tienen que ver en casa los, los chicos puede ser, pero igual es para ver en clase Entonces eso depende de vuestras preferencias, hay que filtrar por aquí y ver después si se puede usar o no se puede usar, si le damos a usar esta opción es para ver si viene ya con preguntas, te dirá si viene con preguntas y esta es para que tú la edites. ¿vale? Este como no sé qué es, pues no lo voy a usar. Y esta opción te permite lo mismo, le damos a buscar y podemos decir entre populares, los niveles, eh, las materias y busca entre todos los contenidos. ¿vale? Me voy directamente como os he dicho ya he encontrado dos, voy a usar este por ejemplo, tenemos aquí abajo las opciones que nos da, podemos eh, compartirlo, podemos asignarlo a una clase, he creado una clase ficticia, si le doy a asignar, por ejemplo, él me dice que día, pues yo le digo hoy y ya lo asigna, ¿vale? Después veremos para qué sirve esto. Lado tú le das el vídeo a los chicos, lo pueden ver en, en clase o en casa y como lo que hace lo que hacemos es preparar preguntas sobre él, pues si están registrados o están dentro del sistema, después el, el propio sistema te dice las respuestas y te las puede incluso corregir. Eh, como os he dicho se puede compartir, que esto lo vais a necesitar. Después os lo explico y aquí tenemos. Eh, la opción de editar ¿vale? aquí editar, aquí en la previsualización las eh, características del vídeo, que podemos cambiar el nombre podemos ponerle etiquetas, vamos a darle a editar nos sale una previsualización, le voy a dar a pausar en la que nos enseña el vídeo, en este momento podemos ver todo lo que tiene el vídeo me vengo para acá, como en, otros, en otras utilidades habéis visto se puede copiar el vídeo, que me interesa copiar esta o sea, cortar esta parte, pues me deja cortar desde aquí, desde aquí, veis que la zona que tenía antes, como he estado jugando con él, lo tenía ya seleccionado, por digo quiero quitar esto, aunque a mí no me gusta cortarlo, ya al fin y al cabo lo han trabajado ellos, pues un poco de publicidad seguro que no les viene mal, y le podríamos dar a cortar, en ese momento solo cortamos extremos, que queremos cortar por aquí, porque el vídeo es muy largo, pues cortamos. Este vídeo es bastante eh, adecuado, corto, para lo que yo quiero. Entonces lo voy a dejar como está. Eh, lo pongo al, desde el principio y le doy a añadir cuestiones, a añadir preguntas. Tenemos tres tipos de preguntas en la versión, bueno, de preguntas ahora vemos, de posibilidades en la versión sin pago y en la versión de pago, como veis, están difuminadas. Hay unas pocas más aquí tenemos la pregunta de múltiples opciones escribimos la pregunta y las respuestas abajo, se pueden añadir respuestas, una, dos, tres, le doy a añadir otra, le doy a añadir otra y con esto le decimos cuál es la, la correcta. Podemos. incluso poner aquí abajo porque es incorrecta que es interesante también podemos quitar respuestas podemos cambiar el orden también le damos a salvar esto es importante si queremos cambiar el sitio donde donde está la pregunta que no es le damos a llevamos la línea de de mmm, reproducción hasta donde queramos y nos lo pone aquí y le decimos hasta el 14 y le damos a salvar. ¿vale? Esto hay que mirarlo, al fin y al cabo la pregunta debería estar en acorde a lo que estamos viendo en, en el vídeo. Como esto es un ejemplo, pues tampoco me estoy preocupando mucho de, de los contenidos del vídeo. Los poliedros. Así saldría después, claro, saldría así en esto... ¿Qué es enseñarlo. un poliedro? Vamos a ver si nos damos lo a añadir pregunta de respuesta libre. En los tipos de respuesta libre lo único que hay que hacer es poner la, la, la pregunta y ellos escribirán la respuesta. Posteriormente, cuando como el sistema no puede no puede corregirlo, cuando vamos a la clase que nosotros hemos creado, podremos eh, Valorar esa respuesta. Lo primero que debes saber es de que un poliedro está formado por polígonos. Después. Y tenemos la reflexión, que no es una pregunta, simplemente es una nota sobre algo curioso o algo importante. O tened cuidado con esto, que siempre falláis aquí, por ejemplo. Y le damos a salvar. Estos son por los ejemplo, tipos, tres tipos. No me he fijado lo he metido. De cuerpos geométricos, no os fijáis. Vamos a ver. Los vamos poliedros. A ¿Dónde estás? Estaba ¿Qué es un continuo. poliedro? Me lo dice primero que, lo que debes saber clase, es lo voy a asignar, Es que un investor. poliedro está formado por polígonos. Asignamos. Por ejemplo, el edificio de la imagen y se construyó dice utilizando cuadrados eh, y triángulos. Mediante un enlace para un blog este o para una si página web. Bien, o por este URL, otro edificio, por si acaso también que es un poliedro, chicas, y utilizaron eh, triángulos o no cuadriláteros. Y de esta forma es más difícil tener las correcciones. Además, eh, pues tienes que no, tener no en cuenta los que nombres. los poliedros tienen ocupan un espacio. es decir no estar registrado tienen no volumen. Las, los detalles, Por eso, todos los poliedros, lo como el edificio de la imagen, ¿vale? tienen. Bien, ya tenemos la primera. Bien, ya he compartido los, los vídeos con, con, los, con la clase. Vamos a entrar como si fuéramos un alumno. Vamos a ver lo que, lo que me he inventado de ñaqui. Y vemos cómo, puede, cómo lo ven los alumnos. Venga, ya estoy. Nos metemos, veis que aquí está dentro de su clase de, de lo que son sus clases, está la de quinto D. Y vemos que tiene asignados dos vídeos. Uno que he hecho antes de prueba, verá muy largo. Y, y el que acabamos de crear. Le voy a dar a ver. Y, ah, y empezamos a la Vídeo no ofrecido por cuenta, Mundo Primarias. Uh, el portal educativo para niños de para primaria. Que no tarda mucho. En la primera, si no recordáis, será si no la de elección múltiple. Vamos a fallar incorrecta la correcta era bueno <ríe> qué tontería le damos ya me dice el feedback me dice que es incorrecta le voy a, a continuar los poliedros la era de respuesta libre no voy a poner qué error. es un no, no, no, no poliedro Lo... sale dice respuesta libre la pregunta tenía que haber puesto qué son los poliedros pues aquí la respuesta los poliedros Y yo después le daré, le vamos a enviar. Lo primero que debes saber daba, era, es que un poliedro daba, está la, formado la, por la polígonos. Aquí la tenemos reflexión. Le vamos a enviar. Bien. Una vez que haya he hecho esto, por pues, ejemplo, preguntas. El edificio a, de la imagen no final, se construyó utilizando cuadrados poder eh, registrarme como como salvo de aquí como el profesor ya sé que es un poco pesado el pero es para que lo veáis todo me vengo aquí uy, me voy a play posit a ver si quiere alguna vez me ha pasado esto y Seguía registrado como, como alumno, pues eso no me dejaba, me tenía que salir y volver a entrar Me voy a ir a ver la, la actividad de los estudiantes me voy a entrar en la clase Vemos aquí, las clases no, esto era en monitores En monitorización, en quinto d Y vemos aquí, vale, tenemos aquí la asignación Vemos aquí en este, que es el que acabamos de hacer Vamos a dar a Open y vemos las preguntas. Yo ya he probado antes antes de hacer con la aquí. esta que la he acertado, esta que todavía tiene moderación. Si vemos prueba de pregunta de respuesta libre, pues esta está muy bien. Le damos aquí y cerrar. Ya tiene un 3. Eh, la aquí esta no se puede modificar. Esta, es la que ha fallado antes, los polígrafos un planos, pues un 0. ¿Vale? y ya podríamos, el, el alumno vería las, las evaluaciones tal cual las fuera viendo es bastante pues, visual y nos da buenas posibilidades a ver si vuelve a PlayPosit y poco más, eh, no sé si, ah bueno sí, ¿cómo, cómo insertáis estudiantes si le damos a añadir estudiantes aquí tenéis una barra, ya os he dicho al principio que tenéis un código, que podéis darle el código a los alumnos y cuando se registren con este directamente no tendréis que meterlo uno a uno vosotros pero si queréis añadirlos como, como lo he hecho yo inventándome perdón, inventándome eh, alumnos a ver, que me he dado, le damos a añadir alumnos y vamos a, poniendo aquí, los como, como habéis visto no hace falta poner eh, correo electrónico, me he inventado un nombre un, un, una contraseña y la clase a la que asignamos, eso está claro. ¿vale? Uno a uno, eso sí. Como os digo, aquí tenéis el código para insertarlos. Bueno, espero que os hayáis enterado y mucho ánimo con esto que, que tiene buena pinta. Gracias. Una última cosita que, que se me va, que es importante porque además os lo vamos a pedir para la tarea cuando terminéis de editar el, el vídeo lo que tenéis que hacer es darle dentro de lo que son las, las burbujas, vuestras burbujas que las veis aquí, tenéis que darle a SAR. Cuidado porque aquí hay una opción que es Estudiantes y una que es Compañeros. Si no es a Estudiantes no nos va a dejar entrar a verlo, salvo que tengamos cuenta de Estudiante. Si le damos a Compañeros, si sí podéis copiar esta URL... Y pegarla en vuestro blog o mandárnosla por correo electrónico, vale, solo era eso, le vais a copiar y nos la mandáis por correo electrónico, venga, muchas gracias.